Hoy os vamos a hablar de un estiramiento sobre el músculo tríceps. El tríceps es un músculo formado por tres músculos que está en la parte posterior de nuestro húmero o brazo. La función del músculo tríceps es la de extender el brazo o húmero y extender el codo. Es decir, es un músculo biarticular. Al ser un músculo biarticular, para estirarlo debemos de movilizar dos articulaciones, el hombro y el codo. ¿Cómo debemos estirar el músculo tríceps? Para poder estirar este músculo, el paciente puede estar o bien sentado o bien de pie. Para realizar un movimiento de flexión de hombro al ser extensor y a la vez un movimiento de flexión de codo ya que es un flexor de codo. Una vez llegado al punto máximo de movimiento, nos vamos a ayudar de la mano contraria para forzar aún más la flexión de hombro y esperamos 30 segundos es decir, el movimiento a realizar sería colocándonos de pie en este caso, llevaríamos nuestro hombro hacia detrás flexaría, flexionaríamos el codo, llevaríamos la palma de la mano para tocarnos la espalda y nos ayudaríamos con la mano contraria así, estirándolo 30 segundos una vez realizado el movimiento debemos mantener y volver a la posición inicial de manera lenta. Este estiramiento se puede hacer dos veces diarias y sobre todo después de ejercitarlo. Si se puede estirar antes de ejercitarlo mucho mejor, pero como hemos dicho en vídeos anteriores siempre bajo un calentamiento previo. Bueno.